Vamos con el Tofai, o sea, los vehículos, los mejores vehículos que hay ahora. Pero en este Tofai, como yo lo, lo saqué, eh, no me acordaba del artista Omega. O sea, se me fue. o sea, Lo digo desde ahora, se me fue el, el vehículo de Omega, se me fue. No lo pudo ag agregar, pero el vehículo de Omega tiene que estar entre esos cinco. Pero lamentablemente en esta ocasión se me fue. Vamos con el número cinco. El vehículo que tiene nuestro amigo, amigo mío, Alajazá, tiene una Lexus modelo LX570. Ese vehículo cuesta 600 millones de pesos. Ese vehículo que usted ve ahí. 600, perdón, me equivoqué. 6 millones de pesos. 6 millones, me, me equivoqué. Okay. 6, eh, no, es, es, que, es que Mayer y, y, y Veloz me ponen, tú sabes. Hey, hey, hey, hey. May Señores, atención, primicia, primicia del toque de mediodía. Mayelin va a adquirir una Lexus de esa misma. LX570, vale 6 millones de pesos. Esa es la de nuestro amigo hermano al eh, Sí, sí, eh, bien, bien montado Al-Azá. Eh, bien montado ahí, bien. Te, te, eh, el tramoya está ahí mirando. ¿Te gusta esa? ¿Te gusta esa? Vamos con el número 4. Nuestro amigo Químico Ultra Mega tiene una Maserati Levante, valorada en 8 millones de pesos, según el Listín diario. O sea, tengo que decir claro que de ahí es que se sacan los datos. Según el Listín diario, el artista Químico Ultra Mega tiene una Maserati que vale 8 millones de pesos. Así que ese, ese vehículo es un buen vehículo. Creo que Santiago Matías tiene uno de esos también. Una Maserati. Muy buen vehículo, muy buen vehículo. Vamos con el número 3, nuestro amigo Moza La Para amigo mío personal y Carlos Batista de lo mío personal. Un saludo a Carlos Batista que, que siempre... Sí, está bien. Payasito, estás de quieto que payasito. Un saludo para mi amigo Carlos Batista de lo mío personal y su artista Moza La Para eh, tiene un vehículo deportivo, un McLaren. Es un modelo eh, 540 eh, tiene un precio estimado de fábrica de 11 millones de pesos. Ese McLaren. Ahí, un carro deportivo, un muy buen carro deportivo. bueno eh? Un excelente vehículo de nuestro, de nuestro amigo Moza La Para, bien montado. Eh? eso Esos vehículos, tú coges carretera y te va para playa, nítido. Eh, ese es el vehículo, según la, el precio lo digo, basado en lo que dijo el artículo del listín diario de los vehículos mejores montados. Número dos. Que es el número dos, que antes era el número uno. El Alfa. El Alfa tiene un Lamborghini huracán. ¿eh? Un Lamborghini huracán que cuesta 13 millones de pesos. Ese, ese vehículo que ustedes ven ahí, del Alfa, un, un buen vehículo que cuando llegó este muchacho, el Lee Pong, de Estados Unidos, él fue y lo recibió en ese vehículo para que él vea que los dominicanos tienen ese tipo, ese, ese power de llegar a, a ese tipo de carro. ¿eh? ¿Eh? El tramo ya está loco por uno de esos, pero está indeciso, no no, no sabe cuál de los dos va coger. Eh, eh, ¿Recuerda que lo vendió? ¿Qué? Sí, él lo vendió. ¿okay? Eso dijo en una declaración que él lo vendió, que iba a comp comprar un apartamento en Miami. Eso fue lo que dijo, porque él tenía una URUS, tenía entendido okay, que él tenía una URUS y la vendió. Por eso dije que la de Omega se me pasó a ponerlo, porque Omega compró una Aurus recientemente, y la Aurus cuesta un dineral. Vamos con el número uno, que es recientemente su vehículo. Es el mayor clásico. El mayor clásico tiene estimado en su vehículo, eh, compró un, un Ferrari. Un Ferrari compró el mayor clásico modelo 458 de italiano, color blanco. Eh, ese vehículo que... Eh, Dicen que fue con los cuartos de Gonzalo, que le pagaron a él por todas las canciones que, y la fiesta que le hizo a Gonzalo. Pero ese vehículo de mayor clásico vale 14 millones de pesos. ¿Eh? Un Ferrari, ¿eh? un Ferrari. El amigo tuyo tiene uno, Roberto, el que es diputado. No tenía uno. ¿Tú sabes? ¿Eh? ¿Lo vendió? ¿Sí? ¿Lo vendió? Eh, bueno, un Ferrari Así que ese vehículo, muy buen vehículo Me encanta el Ferrari muy, El interior de Ferrari es excelente un, un vehículo de ensueños ¿Quién no quisiera tener un vehículo así? Bueno, estos fueron los cinco mejores montados urbanos Mejores montados de la República Dominicana Así que siga más con el toque de mediodía